¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad. En noches de census, marketing para contadores, mitos y retos Presenta maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez Y como invitada especial, la licenciada en contaduría, Yasmin García Hoy en Noches de Census, marketing para contadores, mitos y retos. Presenta maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitada especial, la licenciada en contaduría, Yasmin García. Ok, buenas noches a todos. Bienvenidos a una emisión más de Noches de Census. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, denominado marketing para contadores. Y para eso vamos a tener como invitada especial en este programa de, de miércoles a la licenciada en contaduría Yasmín García Cano, quien en, algún, en, en unos momentitos ya más los, la voy a presentar, voy a leer parte de su semblanza y pues vamos a iniciar con nuestro, con nuestro tema. Pero como saben ustedes, eh, es costumbre, es tradición que en este programa que, que ya venía manejando el maestro Antonio Aranda y ahora su servidor a cargo, pues eh, tengamos las noticias que, que puedan ser de interés para todos ustedes que nos están viendo, que les voy a pedir que igual compartan esta transmisión para que pueda llegar a, a más personas, ¿No? Vamos a pasar a las noticias y regresando de las noticias me voy a permitir presentar a la licenciada en contaduría Yasmín García. Vamos con las Noticias <música> Ok, pues nuestra primera noticia es, Bancico y CNBV instan a mexicanos a los Electrónica, pero sin valor intrínseco. Sus características tecnológicas pueden permitir usos futuros de diversa índole pero tienen un valor muy volátil, por lo que se les considera especulativos. Además, señalan que no cumplen con la función del dinero, pues su intercambiabilidad por bienes y servicios es muy limitada. Tampoco lo reconocen como una buena reserva ni referente de valor. En 2018, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera estableció que las instituciones de crédito podrán hacer uso de algunos activos virtuales pero siempre previa aprobación por parte de Banxico y sin que el riesgo de estas operaciones se transfiera a los clientes. Como segunda noticia tenemos, el reciclo es incompatible para personas físicas de plataformas digitales. El diseño legal del reciclo provoca que sea incompatible para personas físicas de plataformas digitales. El, de, el 12 de noviembre, el Poder Ejecutivo publicó la miscelánea fiscal para 2022, con la que se implementará el régimen simplificado de confianza, llamado Resico. El Resico para personas físicas es para contribuyentes con ingresos menores a 3.5 millones de pesos. Tendrá una declaración sencilla con tasas de impuestos sobre la renta, bajas máximo de 2.5%, pero no tendrá deducciones. El objetivo del nuevo régimen es simplificar el pago de impuestos y la administración para los pagadores de impuestos de menores ingresos. El artículo indica que una persona física que obtiene ingresos a través de plataformas digitales no tiene impedimento legal para tributar en el reciclo y presumiblemente gozar de sus beneficios, pero señala que el nuevo régimen es incompatible con el régimen de plataformas digitales. Como tercer noticia, tenemos el dólar alcanza más de 22 pesos. Tras propuesta de AMLO de Victoria Rodríguez Ceja para Banjico. El dólar al menudeo se vende arriba de los 22 pesos en las ventanillas de los bancos, de acuerdo con información de Citibanamex. 30 centavos por arriba del cierre anterior, con lo que se ubica en el nivel más alto en lo que va del año y desde octubre de 2020. La presión sobre el tipo de cambio se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su mañanera de este miércoles. ¿Qué propondrá a Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Hacienda, para encabezar el Banco de México? Tras de confirmar que no propondría a Arturo Herrera para ser titular del Banco Central, lo que generó incertidumbre en los mercados. El anuncio fue sorpresivo para el mercado y genera incertidumbre sobre las expectativas de política monetaria del Banco Central. En el corto plazo será clave conocer su postura sobre las presiones inflacionarias, y si considera que son temporales o no. Pues de esto dependerá su votación en la Junta de Gobierno. En caso de ser confirmada, advirtió un análisis de Grupo Financiero BAS. Y por último, nuestra última noticia nos habla de la inflación. Inflación superará la barrera del 7% este año. Los niveles de inflación no han llegado a su punto más alto. BBVA México advirtió que al cierre de este año el indicador tocará un máximo de 7.2%. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, aseguró que los fenómenos inflacionarios se presentan en todo el mundo y en México se deben principalmente a problemas relacionados con la pandemia de COVID-19. Esta mañana el INEGI informó que durante la primera quincena de noviembre la inflación general se colocó en una tasa de 7.05%, lo que supone su nivel más alto en las últimas dos décadas. Y esto es todo por esta, por mi parte, con respecto a las noticias, y regresamos para la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Pues bien, como todos, los miércoles sean bienvenidos a nuestro programa de noches de census el día de hoy me complazco de presentar a nuestra invitada que nos va a hablar del tema de marketing para contadores nuestra invitada es la contadora Yasmín García Cano y me voy a permitir leer parte de su semblanza ella es licenciada en contaduría egresada de la facultad de contaduría y administración de la Universidad Nacional Autónoma Autónoma de México la UNAM Fundadora de Cuadra Solución, consultoría digital especializada en asesorar contable y fiscalmente a pymes y emprendedores. Socia de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, AC Anafinet. Titular del programa Cuadrando la info que se transmite los viernes cada 15 días por el aula virtual de actualizándome.com. Titular del programa Cuadra porque cuadra que se transmite los jueves cada 15 días por el aula virtual de anafinet.net. Autora del ebook 101 preguntas y sus respuestas a las dudas más comunes, la llave para empezar a entender de impuestos y otros temas del SAT. Creadora del canal de YouTube Cuadra Solución y del podcast De impuestos, contabilidad y otras historias. También es creadora de la comunidad digital Cuadrando al Círculo Comunidad enfocada al crecimiento profesional de contadores recién egresados y o que comienzan su labor independiente. Articulista en diversas revistas especializadas para contadores. Expositora de temas de carácter fiscal en diversos foros. Pues bienvenida sea contadora Yasmín García. Le cedo la palabra para que pues, salude a nuestro, a nuestro auditorio. Ya tenemos por ahí algunas personas conectadas. Y pues nuevamente sea bienvenida a este su programa. Muchísimas gracias, Maestro Pedro, y buenas noches eh, a toda la audiencia, a todos quienes nos acompañan, sobre todo pues eh, desde Facebook, que también, bueno, yo sé que este programa se transmite después a otros canales, muchos saludos también para quienes estén sintonizando, a lo mejor no en vivo, pero después. Entonces, pues sean bienvenidos a esta transmisión especial, un tema que a mí me gusta mucho y es un honor estar aquí, agradezco a Census, Agradezco también al maestro Antonio Aranda y por supuesto también a ti, maestro Pedro. muchas, pues muchas gracias. gracias. Pues eh, pues iniciamos con, con nuestro tema eh, bastante interesante porque pues en este programa de Noches de Census estamos a, acostumbrados a, a tratar tal vez temas eh, de importancia como son los fiscales, como son los contables, pero el día de hoy me, me agrada bastante el hecho de que eh, pues casi no, no, no nos enfocamos mucho en nuestra... En nuestro marketing, ¿no? Como contadores, cómo nos proyectamos, cómo nos damos a conocer hacia, ya sea hacia estudiantes, ya sea hacia colegas, hacia las empresas, o precisamente cómo te llegan a conocer, ¿no? Y, y lo primero que, que me gustaría que, que tratáramos es precisamente qué es el marketing para contadores, o el marketing de manera general, y lo vamos aterrizando a nuestra, a nuestra profesión. Sí, exactamente. Bueno, marketing pues es un tema ya, un, un, un tema que ya está muy actual, ¿no? Pero realmente el marketing pues viene desde, uh, o sea, desde que tenemos uso de razón, yo creo, el hacer los comerciales, el, los anuncios en la radio, ¿no? O sea, es la cuestión del mercado, hacer esta... Apariciones públicas, anuncios, llamar la atención, ya sea de un servicio, ya sea de un producto y de una persona misma también, por supuesto. Solamente que ahora, pues ya con todo el tema digital, pues lo tenemos como con otros términos, también la globalización, no es a lo que nos ha llevado. Ahora, por ejemplo, ya hablamos de una marca personal y hoy en día ya hablamos del marketing digital y que de hecho ya se volvió más importante que eh, un anuncio en el periódico, por ejemplo, o sea, tan es así que la sección amarilla, que a lo mejor ahora todavía, todavía creo que por ahí andan algunos bloques, pues ya son nada más como para cargar cosas, no, <risa> más que para consultar, o sea, ya, ya, ya pasó todo eso. Entonces ahora traerlo ya aplicado a nosotros como contadores, pues resulta interesante porque hay una... Un punto bien importante y de hecho por eso me gustó mucho el título del programa también, porque se llama mitos y retos. Entonces creo que un reto súper importante de los contadores es saber vender, sabernos nosotros vendernos, nosotros hacer nuestro propio marketing. Y no es nada más cuando tenemos un despacho, una consultoría, una empresa, sino lo que ya decía hace un momento, nuestra marca personal. Es, eh, es la clave o sea yo al menos yo lo veo como yo represento una marca pero hoy en día el consumidor quiere saber quién está detrás de esa marca y de hecho ya nos molesta cuando vemos algo muy automatizado cuando nos contesta un robot cuando no podemos hablar con personas que a lo mejor hace, hace unos años fue un auge y estaba muy bien y a lo mejor hasta nos emocionaba estar con eh, interactuando con un robot, ahora ya no, ahora ya es humanizar, ahora ya es ya saber quién está detrás y en cuanto a mi experiencia, pues bueno, es que saber que, que la gente sepa quién soy yo y eh, a qué marca estoy representando. En este caso, en mi caso personal, que es Cuadra Solutions. ¿no? Entonces, ¿quién es Cuadra? Ah, pues Jasmine. o sea, y Jasmine. ah, pues Cuadra. Entonces ya es una relación que no nada más es cuadra solutions y sabrá Dios quién está ahí atrás, no sé quién es, no sé con, con quién puedo hablar, a quién me puedo dirigir, o sea, esa parte de, de humanizar. Entonces te digo, por eso me gusta mucho la palabra del reto, porque es todavía, todavía un punto en el que los contadores, y en general yo creo que muchos profesionistas, me han pasado, que dicen yo soy un ejemplo, un ejemplo. Sí, yo soy abogado, no soy vendedor. Eh, pero pues bueno, ¿cómo, cómo le hacemos? No? Y bien dicen que desde que nos presentamos ante una empresa para buscar trabajo, digo, ojo, aquí no como independiente ofrecer nuestros servicios, sino más bien para participar en, una, en un concurso de selección de personal, desde ese momento nos estamos vendiendo. O sea, es un marketing que ya hacemos de nosotros, de lo que hacemos, pulimos nuestro CV. Entonces ya vamos con esa idea también de pues bueno que me elijan a mí y es lo que hacemos en general en general nosotros y todos los todos los productos o sea todo lo que existe en el mundo es marketing todo el tiempo estamos viendo marketing un post en una red social es marketing aunque no aunque sea un meme sí, sí, sí, aunque sea sí, claro. un meme o sea llama la atención y nos damos a conocer que ese es el objetivo Perfecto, eh, contadora, pues, eh, co como lo menciona, a veces uno como como contador, como prestador de servicios, ya sea independiente o ya sea subordinado, como lo comentaba aquí la contadora Yasmín, cuando uno va a alguna entrevista de trabajo, pues, prácticamente el marketing por ahí, eh, eh, igual en las redes sociales nos llegamos a enterar por ahí en una famosa entrevista donde le decían, ¿y qué es el marketing? No es el arte de sab saberte vender o saber vender algo, ¿no? Eh, desde esa perspectiva personalmente considero de que eh, anteriormente, antes de que existiera todo esto de las redes sociales, el Facebook el Instagram eh, hasta el TikTok, que por ahí he visto a, a, a algunos abogados que, que dan sus pequeños consejos dan sus pequeñas eh, preguntas y respuestas a, a ese tipo de planteamientos y se van haciendo de, tal vez no de una fama como tal, pero sí se van haciendo de conocidos de que te interesa tu, su contenido, de que eh, las personas se dan cuenta, si pueden confiar en algún momento algún asunto, ya sea de abogados, ya sea de contadores, ahorita que estamos en el tema de marketing para contadores, pues tal vez la forma de expresarse, la forma de hablar, la forma de escribir, la forma de abordar los temas, va hablando mucho de, va hablando entre comillas, porque pues lo estoy escribiendo, ¿no? Como decía un post de ahí de, de Facebook, lo escribo, y tal vez las personas no conocen a, a, al humano que está detrás de, de, de ese post, ¿no? Pero poco a poco la, las personas te van conociendo y vas generando esa confianza que en algún momento te va a ayudar a la captación de clientes en una parte independiente o esa generación de la confianza que en algún momento puedas tener para efectos de eh, presentarte a una entrevista eh, laboral. Eh, anteriormente el, el, la mayor recomendación decían y esto lo tengo muy bien grabado era de boca en boca y todavía es de boca en boca ¿No? Al rato una empresa dice oye es que mi contador es muy bueno sí me si sí me entrega mis cosas a tiempo me presentan mis declaraciones no he tenido estos detalles con la autoridad te lo recomiendo y ahí viene la otra empresa confían y se va a se va eh, se va a ir un poquito feo pero se va corriendo el chisme ¿No? Se va corriendo el chisme y, y pues es una buena publicidad el, el, el de boca en boca, ¿no? Pero ahora que estamos en este marketing digital, en esta parte ya del uso de los medios tecnológicos, pues le quisiera eh, preguntar a usted como, como contadora y como esta vinculación que ya tiene con su, me, me voy a permitir decirlo así, con su empresa, porque es una empresa, es una marca personal como usted lo indicó, ¿Qué beneficios le ha traído o qué beneficios le pudiera traer a un contador el hecho de generarse una marca personal? ¿Qué, ¿En qué me va a ayudar? ¿Para qué me va a servir? Y la otra pregunta de una vez, ahí a planteándola, ¿Tendría algún costo o, o sería una inversión? Muchas veces los contadores nos vamos ahí en la distinción del costo y la inversión, pero yo sé que le tengo que invertir, no sé, tal vez a producción, tal vez a alguna cámara, tal vez a... A, a algún espacio, a iluminación, cuestiones de ese tipo, ¿no? ¿En qué me beneficiaría y qué me costaría meterme a este, a esta parte del marketing digital, eh, contador? Sí, muy bien, estoy haciendo aquí mis notas para que sí, no sí. se me olvide lo que sí, quiero claro. decir. Pero este, bueno, primero, eh, primero, primero, yo tengo una frase que últimamente, digo, porque pues he estado hablando más de estos temas, es precisamente que si no estás, no estás. Y me refiero a las redes sociales. Aplíquese a cualquier negocio. Redes sociales, internet como tal, porque eh, ahora el nuevo boca en boca que mencionas precisamente son las redes sociales. Porque ahí están los comentarios. Ahí están los comentarios. Normalmente queremos, eh, el, el típico ejemplo que, que yo doy es un restaurante nuevo. Eh, lo vemos en la calle. Por ejemplo, entonces que decimos a ver, entra Facebook. Vamos a ver qué dice, no vamos a ver el menú. No está en Facebook, olvídalo, sí. olvídalo ¿no? ya. O sea, el restaurante ya, no existe, a menos que, pues, sí, exacto. <risas> o sea, ya, ya no, o la otra, si está en Facebook, entonces vamos a ver los comentarios, las estrellas, todo eso. Y ese es el nuevo de boca en boca, en lo nuevo, ya lo digital. Y lo mismo pasa con nosotros, bien lo decías, no. Eh, el tener las redes sociales, el tener esta marca personal, pues es muy, muy importante porque ya lo mencionaba, pues se sabe quién está detrás. A veces vemos, y me ha tocado mucho también, nosotros vemos muchos blogs de, de temas de contadores, temas contables, y de repente decimos, oye, ¿sabes quién está detrás de tal? No, ni idea, ¿no? O sea, ni idea. Entonces no sabemos, eh, ahora sí que sí sabemos a quién nos dirigimos, pero a la vez no. Porque no eh, estamos, eh, o sea, ya es tan, tan conocido y nosotros que estamos en redes, seguramente ya nos identificamos entre todos, ¿no? O sea, ya sabemos aquí en los grupos de Facebook, en Twitter, en Instagram, ya sabemos, ah, este contador sí, ya lo ubiqué, ya lo conozco, ya, ya sé, pero vemos de pronto algo y ¿quién está ahí atrás? ¿No? Pues quién sabe. Entonces a lo mejor yo quisiera colaborar, por ejemplo, con un blog del que nada más es un nombre. Entonces tendría que escribir ahí y a ver, ¿no? Si, si me dan la cita, a ver, pero qué diferencia sería que yo conociera a la persona. Un ejemplo, en la revista de censos, muy distinto que si yo voy con Antonio Aranda y le digo, oye Antonio, mira, traigo este artículo, ¿qué tal que lo publicamos? O sea, ya es, es de inmediato, es de sí. inmediato. Entonces, eso es lo bueno, eso es lo bueno, que se puede tener el contacto inmediato. Entonces, nos beneficia muchísimo a quienes tenemos un negocio, a, quien te, a quienes tenemos una consultoría y eh, queremos enfocarla o nos vamos a redes sociales. Porque aquí es en donde está el otro punto del costo, la inversión. Eh, mira, lo viste de manera económica, pero también yo lo voy a dar en otro aspecto. Porque digo, se le invierte mucho. Ejemplo, un post. Eh, voy a decir así, <ríe> como dice, todo feo, ¿no? <ríe> un post todo feo. Ahí sin chiste, a lo mejor hasta con faltas de ortografía, que lo mencionaste también hace rato, ¿no? Cuando escribimos, con y, y lo vemos si no sabes que ya. O sea, hay que invertirle tiempo, hay que invertirle atención. En, y, y a mí me pasa cuando eh, alguna persona me dice, oye, este, bueno, o yo le pido. Vamos a hacer un post de esto y de esto y de esto. Y me manda una cosa así que no, y que no va con la marca. Le digo, no, discúlpame, pero no. O sea, de entrada son los colores, las letras, ve la línea que se trae. Entonces, también adicional invertir, invertir dinero en estas compras para hacer inversión o costo. Adicional es invertir ese tiempo y esa atención y el cuidado. Porque otro punto, volvemos, por ejemplo, al tema del restaurante. Y, y repito, aplicable a cualquiera. Eh, se abre el restaurante, tiene sus redes sociales, todo súper bien, pero pasan tres meses y las redes sociales ya las abandonó. Pero el restaurante sigue. Entonces yo digo, a ver, voy a revisar este, de este restaurante tal. Oye, ya no está. Ya. Mira, su última, su última publicación de Facebook fue en junio, por ejemplo. No, pues ya. Yo creo que ya fue, ¿no? A menos que salga, vaya y lo corrobó. Entonces pasa lo mismo, es invertirle tiempo, es invertirle atención, mucho cuidado, así como con los clientes cuidamos cuando les entregamos un trabajo, les presentamos una propuesta, lo mismo pasa, porque ahí ya estamos y además es a todo el mundo, ahora ya lo digo yo también, o sea, ya es a todo el mundo. Listo, le quité un poco porque está pasando el del pan justamente. <risa> es, es marketing. También es marketing, está bien, está bien el, marketing. Sí, el del pan. Por, sí, ¿no? claro, o claro. Sea, y lo tienen bien aprovechado porque nada más es pasar. Sí, ¿no? ¿no? <risa> bueno, eh, el otro punto es el costo de la inversión. Sí, por supuesto, hay que invertirle a estas cuestiones de una cámara, de un micrófono, de, de también pagar la publicidad, pagar la publicidad. Pero, lo vemos así, ¿no? Un costo, costo que sí puede tener, pero también la inversión en cuanto a que en cuanto a que hoy en día podemos ofrecer asesorías del otro lado del mundo con nuestra computadora o con un celular. Ya, o sea, ni siquiera se requiere la gran infraestructura, sino que con eso, pero para esto ya tuvimos que haber pasado por nuestra marca personal, por nuestro, el contenido en nuestras redes sociales, por todo lo otro que está detrás. Un ejemplo, yo empecé dando asesorías eh, en línea, más o menos a, a mediados de 2019. Y, y también, también, también lo comento mucho porque uh, siempre lo digo también así, un compañero me dijo, Oye, eso no te va a servir como crees. O sea, ¿cómo vas a estar dando asesorías en línea si la gente lo que quiere es verte? O sea, ellos quieren hablar, entrar a tu oficina y llegar todo. Dije, no, pues fíjate que sí está resultando. También ahí estaba eh, el canal de YouTube que tengo de Cuadra Solutions empezaba también como a despegar. Y resulta que viene la pandemia. ¿Y qué pasó ahí? Asesorías sí. virtuales, todos. O sea, y aquí literal, todo el mundo. Entonces, pues, dije, ay, amigo, ay, amigo, pues, la canción, que crees que pasó? No, pues, ¿qué hora está tú? Lo estás haciendo. Y ve, o sea, entonces, pero, y esto fue a raíz precisamente de las redes sociales. Redes sociales. El canal de YouTube en la pandemia despegó, entonces, la inversión que ya traía ahí de tiempo, porque hacer un canal de YouTube, perdón, hacer un video para un canal de YouTube es muchísimo tiempo. Si sí, es mucho tiempo el que se lleva ahí y ahí es donde entra también esa inversión y ver cuántos clientes llegan y ver el tema de las asesorías y todo lo que va saliendo. Pero pues tenemos esta gran, gran ventaja que ya puede ser en cualquier parte del mundo. Aquí en México, yo por ejemplo estoy en Cancún. Y puedo ver, eh, he visto a clientes de, de Tamaulipas, de Veracruz, de Ciudad de México, Querétaro, o sea, ya son posibilidades infinitas, son posibilidades infinitas y es por eso que a mí me gusta ver mucho este tema de este marketing, de este marketing, eh, de este marketing digital con el que contamos hoy en día, sin perderlo de siempre, no sin sí, claro. perderlo de siempre que pues bueno, tuvo la pausa durante la pandemia, pero que por supuesto ahorita, por ejemplo, ya está otra vez. Entonces, eso de acudir a un evento, pues, siempre va a estar el tema de, de que hay una persona que nos va a pedir una tarjeta de presentación. Sí. Ya sí, decimos, claro. te la mando, sí, sí. La mando este, virtual, te la mando por el celular. Sí. Pero sí. luego, eh, dame el número, una tarjeta rápido. Eso, uh -huh. un, un folleto si vamos a una expo. O sea, hay muchas cuestiones. Hay muchas cuestiones para el tema de marketing. Como como publicidad, ¿no? Como, como bien lo, lo comentaba la lo comenta la, la contadora Yasmin, pues eh, viéndolo desde una perspectiva de, de inversión, ¿no? Eh, no no sabíamos o no esperábamos todo este tema de, de la pandemia y, y quieran o no, esta parte digital se vino a fortalecer o se vino a ocupar mucho más en, en este periodo que estamos pasando. Ya llevamos casi dos años así, las clases se volvieron virtuales, la, la mayoría de cursos que se ofrecían de manera presencial, pues se pasaron a la parte virtual y se abrió la posibilidad a algunos contadores que tal vez no se animaban porque en, en, en, en esta parte también es la que, la que sigue que vamos a tocar. ¿Cómo, ¿Cómo romper tal vez el miedo? El miedo de que nunca he hecho algún comentario en redes sociales porque qué tal que lo hago y no les gusta, qué tal que lo hago y me equivoco, qué tal que lo hago y, y por ahí sale otra persona que dice, no, tú estás mal, y, y prácticamente vas a quedar en mal, no, no tienes como tal una forma de interactuar con algunas otras personas y debatir algunos temas, donde eh, personalmente y siempre considero, y lo he sostenido así, que las redes sociales son para, para aportar. Yo, yo para esto las uso, ¿no? Para aportar. Si, si llega alguna otra persona y no está de acuerdo contigo, pues eh, todos somos libres de no estar de acuerdo o de tener nuestro propio criterio. ¿Cómo ha enfrentado usted, contadora, esta parte? Por ahí, este, eh, yo siempre me meto antes de, de, de, de llegar al programa los, los días miércoles, y llevo, llevo tres, no llevo muchos, pero eh, me meto a ver qué está pasando o qué han hecho mis invitados precisamente para, para conocerlos y, y también como una, una muestra de, de respeto, ¿no? Para, para el trabajo que han estado haciendo. Yo por ahí vi su, su canal de YouTube con temas bastante interesantes, temas contables, temas fiscales, y, y vi la cantidad de seguidores. Yo también tengo canal de YouTube, pero no llego ni a los mil, ¿no? Este, precisamente porque pasó lo que decía la contadora, lo abandoné. Subí uno, dos, creo que tengo como once videos. Y lo abandoné. Y hasta la fecha ya no he subido, ¿no? Me he dedicado más a Facebook, ya a esta parte de del programa, a subir posts, eso sí, los he estado subiendo de manera semanal con algunos temas eh, que considero importantes. Pero ¿cómo, ¿cómo ha hecho usted, contadora, para, para o en, en el primer momento, cómo le hizo? ¿Existía miedo? ¿Existía incertidumbre? ¿Existía ese, eh, le voy a llamar pánico escénico? ¿O cómo rompemos esa parte de los contadores que apenas nos queremos meter a este mundo digital? Sí, muy bien, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es complicado, no es así tan sencillo y, y también, lo digo, no es así nada más venir y estar aquí sentado y ojalá tuviéramos todos esos talentos. Seguramente hay quien sí, pero la, la gran mayoría no. Eh, ¿Cómo fue? Yo empecé, bueno, yo di clases ya hace algunos años, siempre ha gustado ese tema de las clases. Ah, pero algo bien importante, ahorita me está llegando el recuerdo, bien importante y, y va para, para todos, sobre todo los jóvenes quienes están comenzando, porque yo empecé a trabajar en un despacho, uh, hace ya, hace ya mucho, no mucho en un no. despacho, ajá, y este, bueno, pues, afortunadamente tuve un jefe, que daba muchas exposiciones, eh, eh, siempre daba cursos y eso, y pues bueno, me empezó a involucrar. Desde ahí empieza el miedo, el nervio, el me voy a equivocar, todo eso. Pero pues ah, así, o sea, yo digo, seguramente así, eh, yo es el, el, digamos que mis inicios, ¿no? Eso son lo, es lo que recuerdo, poquitos cursos y hay de vez en cuando, porque tampoco era gran cosa que me invitaran siempre, pero de vez en, muy de vez en cuando. Eh, ya después me gustó el tema de enseñar y ya, digo, ya hace unos poquitos años, tampoco, aquí aquí ya tampoco muchos, pero di clases en una universidad. Lamentablemente los chicos no eran de carrera de contador, de otra carrera, y pues bueno, tienen el error de decir, eh, yo, yo no voy para contadora, no me interesa no? la contabilidad. Exacto, ¿para qué? Bueno y pues la verdad es que no hacían caso entonces me dediqué a grabar se me ocurrió y dije bueno voy a grabarles videos porque además son cuestiones que se les dificulta mucho este, cuando empieza uno pues todo el lenguaje contable que tenemos es, es complicado empecé a grabar los videos y dije bueno pues ya cuando quieran y ni los vieron eh la verdad es que ni los veían esos, esos videos, eso fue en el 2017 2017 y ya después pues lo mismo. O sea, mi idea no fue el canal de YouTube así de inicio para, para lo que ahora es, sino que fue eso, para las clases. Entonces pasó mucho tiempo, ya no hice nada hasta que después empecé a ver el tema de las redes, Instagram. A mí me gusta mucho Twitter porque es el más fácil. Tienes una idea, la escribes, lo mandas y listo. No, no, no necesitas hacer un post bonito, no necesitas video, nada, sino que lo mandas rápido. Eh, y dije, bueno, pues voy a ver, voy a hacer un videito porque me acuerdo que estaba revisando una balanza de comprobación. Dije, no es posible que se tengan este tipo de errores en una balanza. Ya ya había empezado con la página de Facebook de Cuadra Solutions. Eh, entonces dije, bueno, a ver, lo voy a subir ahí a ver, pues a ver cómo pega, ¿no? Y obviamente no salí yo, sino que nada más era ahí y medio feito porque fue con el celular en la pantalla. O sea, como sea, ¿no? Empecé. Y ya después me dijeron, oye, ¿por qué mejor no lo subes a YouTube? Y dije, pues, es que YouTube, el video, la edición. Y dije, pero pues bueno, voy a ver, a lo mejor pega. Y pues sí pegó, sí, sí, sí. sí pegó. Pero la cuestión es cómo empezar. Y yo aquí lo que les recomiendo es, siempre también lo digo, con, con lo que tengas, con lo que tengas. O sea, eh, una idea es revisa los lo primero de los que estamos y vas a ver que hicimos cosas que ahora decimos Oye, sí. o sea, ¿cómo, ¿Cómo, cómo hice ¿cómo eso?" ¿Cómo? Uh -huh. entonces así yo el primer video que tengo así fue en, en Facebook con el celular grabando la pantalla y así oscuro mal audio no y así entonces pues bueno Así es como se empieza y poco a poquito, poco a poquito se le va perdiendo miedo. Yo lo que, lo que pensé fue que había canales de YouTube de cuestiones contables fiscales en donde no se veía su cara, la cara de, de quien habla y todavía no. Pero pues dije, pues no me da como que tanta confianza. A lo mejor lo que dice está bien y todo, pero la verdad sí es que quisiera conocer a la persona. Y dije, bueno, pues ni modo, me voy a animar y voy a tener que grabar un primer video. Y lo grabé y de hecho los primeros videos del canal no aparezco sino que ya hasta después me animé y dije bueno pues ya y pues afortunadamente se, se comenzó se siguió bien el canal y pues bueno hoy en día estamos aquí casi a los 8 mil seguidores sí sí ya ya ya ya ya, vi. Sí, <ríe> ya, ya tiene casi. bastantes uh -huh. pero eh, también aquí va lo que mencionaste hace rato es la disciplina, el, el estar este, informándonos, porque ese es un punto bien, bien importante y lo mencionaste, ¿no? ¿Cómo voy a enfrentar las críticas de qué tal que me equivoco, qué tal que digo algo que no es? Siempre va a estar, siempre va a estar. Y también algunas cuestiones de lo que nosotros vemos es de interpretación. Y si alguien no está de acuerdo con lo que yo digo, pues me va a decir me eh, va a decir eh, me va a criticar a dar una mala crítica hay quienes critican como dicen una crítica constructiva pues bueno se acepta y todo bien pero va a haber otros que lamentablemente pues eh, ahí es aplica el término de no soy monedita de oro no porque pues, aunque uno crea ay wow ya tengo muchos siempre va a haber alguien que no le va a gustar y, y, y a lo mejor ese alguien sí va a decir pues ahí está ahí va mi comentario y ay, o sea como lo pienso no entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo, yo eh, siempre trato de buscar las palabras adecuadas también, eh, de no herir susceptibilidades, ¿no? no entrar a temas tan polémicos. polémicos. Entonces digo, bueno, uh -huh. entonces pues hay que buscarle, hay que estudiar, hay que prepararse, eso sí, porque este sí hay, sí hay a veces he visto en redes pues, eh, personas que dicen barbaridades. Pero también, caso curioso, tienen muchísimos seguidores. Muchísimos, sí, sí, claro. ¿verdad? Pero, Así es. ¿Pero por qué? Porque pues son personas que a lo mejor se les da hacer un video chistoso. Entonces ya lo combinaron con algún tip, decías hace rato, ¿no? Alguna, algún tip de una respuesta rápida. Y, y pues bueno, ya ahí ya cayeron muchos incautos. Sí. <ríe> eh, pero. Sí. pero de, así, digo, así empezar, pues, enfrentar las críticas con valor, pues, no hay de otra, y siempre vamos a estar ahí, o sea, es un escaparate en el que estamos, y a eso nos tenemos que, estamos expuestos. Sí, todo sí el exactamente, tiempo. exactamente. Pues bien, vamos a, a, a, a leer algunos saludos aquí en, en la transmisión, desde que inició por ahí Eric, Eric J. Zip. Hola, buenas noches, dice, buenas noches. Eh, tenemos comentarios de la contadora Angélica Mejía Albarrán desde la Ciudad de México saludos contadora Angélica eh, contador Fidel Lozano, saludos desde el puerto de San Felipe, Baja California manda saludos el contador Fidel muchos saludos contador y Esteban Elizalde Mendoza, saludos muchas gracias Esteban por por estar eh, viendo esta transmisión eh, por ahí tenemos mmm, Vero Montes, saludos desde Tecomán, Colima, saludos hasta Colima. Vero, eh, Eliseo Aguilar, maestro, Eliseo, qué gusto. Gracias por compartir sus experiencias, dice el maestro Eliseo Aguilar, también parte de la familia de, de Censos. Eh, pues maestra, pues eh, bastante buenos los comentarios eh, con respecto a, a, a esta parte del marketing digital, como decía, los mitos y los retos que, a, a los que nos enfrentamos, los contadores, más que nada enfocados a nuestra área de oportunidad, como es la parte de las redes sociales, la parte de la tecnología. Entiendo que, que habemos, o hay contadores, sabemos me, me incluyo, contadores que, que tal vez nos enfrascamos en, en, en la oficina, ¿no? Teniendo esta área de oportunidades o este mundo de posibilidades que nos brindan eh, la materia digital, como el marketing digital. Eh, por ahí eh, eh, la otra pregunta que le quería hacer respecto a lo que, a lo que ya he estado mencionando es que, um, qué periodicidad, y aparte de la continuidad, qué periodicidad recomendaría para efectos de generar, um, pues tal vez seguidores, pero uh, lo que más se necesitaría generar es esa confianza de la que hablaba en, en un inicio, ¿no? Tal vez el día de hoy, miércoles, hago un post ahí en Facebook y vuelvo a hacer otro hasta el otro miércoles. ¿O qué es lo más recomendable? Porque también, eh, ¿qué tal que me la paso haciendo 10 en el día y mañana hago otros 10 y se van a aburrir de mí, ¿no? Pudiera pasar. Eh, una medida estándar o lo que a usted le ha funcionado para efectos de estar... Eh, de tener esa presencia llámese Facebook llámese Twitter llámese eh, Instagram llámese la red social que sea o la plataforma que sea pero cuál sería esa medida eh, o esa media de la de la periodicidad eh, para poder estar presentes eh, contadora eh, está bien complicado ese punto porque pues hay opiniones encontradas y también hay muchos gurús de Instagram ¿no? y yo, por ejemplo, cuando entro a Instagram, o sea, entro y, y reviso y me voy dando cuenta de, de cómo hacen eh, sus publicidades a veces, los flyers, todo esto, quienes se dedican a, a, a marketing en general. Entonces, bueno, ahí se le va aprendiendo, ¿no? Eso más lo que dicen, los consejos. Y, y vamos a encontrar distintos porque cada uno precisamente dice lo que le ha funcionado a ellos. Entonces hay algunos que dicen, ejemplo, Instagram. No hay que subir un post diario. Hay otros que dicen, por lo menos sube dos diarios. Entonces, bueno, sí o no. Luego otros dicen, utiliza las historias. Todas la, las, las stories también le dicen, ¿no? porque ese es como tienes la conexión con tus seguidores. Y luego, un punto importante hablando de seguidores, es que, pues bueno, no tengas seguidores, ten fans, que tú sabes que, que cuando haya algo, van a responder. O sea, no te sirve tener 20 mil seguidores si realmente los que siempre están ahí presentes, a lo mejor son menos de mil, ¿no? Entonces, mm, o sea, ¿para quién haces el contenido? Exacto. Yo ahí, digo, ya ahí en ese, en ese aspecto porque nosotros, nuestra, nuestra profesión y lo que hacemos pues es muy regional, como hablamos por ejemplo de temas de impuestos, impuestos México, entonces es difícil tener una proyección y crecer como otros canales que llegan a millones porque no, no se ve en todo el mundo, no es un tema que interese en todo el mundo, sino que aquí entre mexicanos, entre, <ríe> nosotros somos la, la competencia, ¿no? No, no hay más. Pero eh, ese, es, ese es el punto, o sea, no hay como que un estándar de cada cuando. Yo lo que sí recomiendo, pues, es por lo menos tener al, algo que, que dé ese, ese chispazo de que ahí estás, de que existes y de que le vas dando seguimiento. O sea, no olvidarnos, o sea, yo diría al menos, eh, una semana a lo mejor, pues sí, todavía como que, como que pasa, digo, de, de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Si veo algo y tiene una red social y tiene un último post una semana, pues digo, bueno, pues va, a ver, vamos a darle una oportunidad. ¿no? Pero ya dos semanas y sí, ya se me hace como, Calles. ya no, sí, ya, ya no. Sobre todo porque al menos en el canal de YouTube la gente se acostumbra, se acostumbra a que si estamos eh, publicando un, dos videos, por ejemplo, a la semana, y una semana que de plano, ¿no? Porque pues la verdad es que también me ha pasado, o sea, hay veces que tengo muchísimo trabajo de, de atender de los clientes y pues ni hablar, ¿no? O sea, en YouTube, o lo voy editando poco a poco, como por ejemplo, tengo un video que es el más famoso de todos, que tiene 226 mil vistas, es el de la, de la firma electrónica con uh -huh. O sea, jamás, yo jamás, jamás, jamás <risas> me imaginé que iba a llegar a tanto, la verdad. Pero después vi que PRODECON incluso lo estaba recomendando para los contribuyentes que querían tener su firma electrónica por SADAID y que fue durante la pandemia. Y ese fue el video que le dio así el plus a mi canal. Entonces cuando, cuando estaba ese momento, pues bueno, digo ahí tranquilamente, pero me tardé, yo creo que en editarlo porque pues fue, lleva, trae mucha edición, me habré tardado unos 3, 4 días. Sí. Ah, sí. Y, ver, y luego digo, bueno, si, si junto las horas, también por ahí tengo un video de Dios que también me llevó muchísimo tiempo, pues sí son, o sea, más de 20 horas a lo mejor, que digo, espaciado porque lleva mucho trabajo editar un video. Si, si uno quiere que quede bien, ¿no? Porque también hay, hay veces que, que uno a lo mejor dice, bueno, pues ya súbelo así como va y, bueno, digo, ya ahí ya es cuestión de cada quien pero eh, sí lleva mucho tiempo. Entonces, al menos ahora ya existe también en YouTube, por ejemplo, estos shorts, que son como en los TikTok, como un TikTok, son 60 segundos. Y lo bueno es que nos, las redes nos permiten, pues a lo mejor tengo, eh, por ejemplo, ahí en, en, en YouTube tengo todos estos seguidores que no tengo en las otras redes. O sea, eso sí, Exacto. definitivamente, ¿no? O sea, YouTube es el fuerte. Y yo sé que hay muchas personas ahí que no tienen TikTok, no tienen Instagram, no tienen Facebook. Entonces, pues bueno, si hago un contenido de un videito chiquito, pues lo voy a subir rápido aquí a, a YouTube sí. y que sepan finalmente que se está generando este contenido. ¿no? Pero te diría, claro. no hay como un estándar. Sí, un Realmente, estándar. pues uno tiene que, que irle viendo, eh, medir a la audiencia, a su público y lo que sí es una cosa, que si ya los acostumbramos a algo, tratemos de seguir en esa línea. Sí. Ok, perfecto, pues tenemos aquí este algunos saludos y, y por aquí una pregunta, me voy a permitir leerla, eh, primero saludos al, al maestro Antonio Aranda que nos, que nos está viendo, dice gracias por aportar a los dos un abrazo, ya, ya lo han de extrañar aquí en este programa al maestro Aranda, eh, el, el maestro Eliseo también dice veo lo que comparten, la verdad es que hay detrás eh, tiempo invertido por el estudio y dar ideas como lo hacen ustedes, es de profesionales, tengo que aprender de ustedes, gracias. Maestro Eliseo. Y viene la pregunta de Sergio Antonio Pérez Puerto. Dice, saludos desde la ciudad amurallada de Campeche. ¿Qué recomendaciones nos puede brindar para la difusión de los servicios contables que estamos empezando? ¿Y qué redes sociales se pueden usar para el segmento emprendedor y empresarial? Facebook, Instagram, Twitter. Nos, nos pregunta el amigo Sergio Antonio Pérez Puerto. Muy, muy bien. Pues bueno, lo primero, primero que hay que hacer siempre eh, y sea digital o no digital, pero son los consejos de los grandes, es tener un público objetivo, un cliente objetivo, saber a quién nos vamos a dirigir. Eso es básico, eso es básico. Eh, menciona eh, Sergio, Sergio Antonio, ¿es? ¿eh? Sí, menciona Sergio. El, ajá, sí, para emprendedores, bueno, el emprendedor tiene que ver ¿A quién va a dirigir su producto? Cuando se trata de, de un, un nuevo eh, servicio, un nuevo producto, hay que ver a quién, quién, va, quién los va a comprar, a, a quién le interesa, a, el estrato social, a quién va dirigido, si va para hombres, mujeres. Y esa es una de las ventajas del marketing digital, que ya lo podemos dirigir exactamente, exactamente así, a la persona que queremos que le llegue. Porque en la televisión, que es el marketing tradicional, la televisión, el radio, pues uno está viendo la novela, bueno, ya ni sé quién ve toda la novela, ¿no? pero está viendo la novela y sale un comercial de, de juguetes para niños, a lo mejor a las 11 de la noche y, y a las 11 de la mañana otro tipo de cosas donde hay niños sí. viendo. Entonces está todo así, ¿no? O sea, no, no, sé, no se sabe con exactitud a qué público le va a llegar ese comercial, ese anuncio. No, ni siquiera sabes si tu audiencia está conectada en ese momento. Entonces lo importante y las superventajas del marketing digital es que podemos saber. Y las redes sociales están trabajando mucho todo el tiempo. Yo veo que todo el tiempo se actualizan para ofrecernos métricas. Es bien interesante cuando, por ejemplo, entro a las estadísticas del canal de YouTube y veo que tengo a, a, a una pequeña audiencia, digo pequeña, pero por ejemplo Colombia, Perú, y luego me dicen a qué horas estuvieron conectados, cuántos hombres son, cuántas mujeres, de qué edades. Entonces todo eso vamos viendo a quienes a a les interesan nuestros servicios, nuestro producto. Entonces lo primerito que hay que hacer es eso, ver a quién va dirigido. Por ejemplo, eh, ahora yo, yo no quería entrar a Facebook. Yo tenía Facebook como administradora de la página de Cuadra Solutions, pero Facebook principal, ahí está Antonio Aranda, que es testigo. <ríe> yo no quería, ¿no? O sea, yo decía, no, Facebook no. Pero ahora me doy cuenta de que todavía, o sea, y ahí, el, ahí está la comunidad, realmente, ahí está la comunidad. Yo digo, bueno, si quiero interactuar con la gente que conozco de, del gremio, o sea, con Census, por ejemplo. y con, De hecho, bueno, yo tomé mi diplomado en Census el año pasado. Eh, y yo sé que hay muchos compañeros del Diplomado también están siguiendo acá en, en las redes de Census, en Facebook. Y digo, bueno, si quisiera interactuar con ellos, ya sé que están en Facebook, no están en Twitter, no están en Instagram. Entonces, por eso hay que, hay que ver a quién vamos dirigidos. Conozco a una persona, por ejemplo, que es muy joven y ella, su total, eh, su total público, audiencia y clientes están en Instagram. No sé, digo, ahí desconozco si lo intentó antes por Twitter o por Facebook, pero la cosa es que ella le pegó a Instagram y ahí, es, es, y ahí está, y le ha resultado muy bien. Entonces, tam, tampoco, como dicen, pues las redes tampoco son para todos. Hay que ver qué es lo que ofrecemos y a quiénes. Está el típico ejemplo, ¿no? Que las tías con el piolín y eso, <ríe> y dicen, ellos los vas a encontrar en Facebook. Entonces, pues bueno. Si, ve, si vamos a vender eh, algo que sea para un, cierta edad, entonces hay que ver en dónde está este, esta audiencia, este público, y pues bueno, que esté la tía viendo sus, sus posts o como dicen de Chayán, <ríe> Chayán, <risa> y que le salga el comercial de tu producto. Y eso Chica. es lo bueno, esas son las ventajas. Entonces, lo primero es eso: ver a quién nos dirigimos, a quiénes queremos eh, dirigir y que sepan, o sea, que, que conozcan nuestro servicio. Sí, un, eh, por ejemplo, hay personas que se especializaron en plataformas tecnológicas. Entonces, pues bueno, entra a los grupos de Uber, de, de Rapidity, etcétera, etcétera. Ahí se juntan ellos. ¿no? Entonces, sí. pues bueno, pues métete al grupo, ofréceles servicios y, y que sepan que existes y que sepan que en un momento tú vas a estar ahí o, o también, si te especializaste en eso, todas tus publicidades y todo lo que tú tengas, enfócalo a eso, si solamente quieres clientes de plataforma. Y así, con cualquier, eh, a lo que, ahora sí que a lo que le estemos tirando, irle directo. directo Perfecto, contadora. Pues, pues muy, muy buenas recomendaciones las que, las que nos, nos hace el día de hoy. Por ahí también saludos a Lino Jiménez desde Ciudad del Carmen, Campeche. Y pues a todos los que nos están viendo, igual les recordamos que a las nueve tenemos el, el programa de Rompiendo Paradigmas con, con los maestros también, el maestro Martín Rojas, el, el maestro Salvador, el maestro Pepe Soto y el maestro Enrique Corona. Por ahí igual me parece que no va a estar presente el maestro Antonio Aranda, pero pues los esperamos en, en, el, en el programa de Rompiendo Paradigmas a las nueve de la noche, ya en media hora. Y pues como todo inicio tiene su fin, pues eh, estamos llegando al final de esta plática, bastante interesante, pienso yo, pienso servidor, una opinión bastante personal de, de algunas cuestiones que como contadores yo creo eh, son, son algunos, eh, algunas áreas de oportunidad o donde podemos también entrar o mejorar algunas cuestiones que, que no hemos estado haciendo bien para efectos de proyectar nuestra, tanto nuestra imagen, nuestros servicios, como decía la contadora nuestra marca personal y nos puede ayudar eh, en algún momento pues, a traer eh, más clientes o a generar por lo menos una confianza eh, en, en el público, que me gustó bastante lo que dijo. ¿Para qué quiero seguidores? Yo lo que quiero son fans, ¿no? Los que en realidad les importa y les gusta tu contenido, ¿no? Pues, eh, contadora, eh, un placer a, haberla tenido aquí en este programa. Eh, eh, no sé si se quiera despedir de, de, de nuestra audiencia, los, un, un comentario para cerrar nuestra plática y pues le, le cedo el micrófono para que, para que se despida de nuestros seguidores. Claro que sí, con mucho gusto. Y, y pues bueno, el mensaje final sería eso, anímense, anímense, anímense. Eh, ya lo comenté también, ya es la proyección, es mundial. Un día, como, digo, como experiencia también, un día me, me, me, me contactaron para preguntarme sobre el tema de facturación en México, de unos chicos de Perú que estaban haciendo comparativos, vieron mi canal en YouTube y dijeron, ah, pues vamos a preguntar. Entonces, pues bueno, ahí colaboré, algún trabajo de investigación, algo así. Pero digo, como esto nos pueden llegar eh, también de cualquier, son las redes sociales, para darnos a conocer. No está de más, nunca y nunca va a sobrar el marketing tradicional, el marketing de, de, sobre todo, de asistir a un evento, de conocer a otras personas. O sea, la socialización normal, ofrecer servicios en, en grupos específicos. Digo, eso es lo, lo de siempre, ¿no? Pero lo que nos da la otra proyección y lo que hace que nos conozcan fuera de nuestro círculo son las redes sociales. Y aprovechar todas estas bondades, que entre comillas es gratis, ¿no? Si subo un post, o sea, por digo entre comillas, es gratis, puede llegar a muchas personas, la verdad no se sabe, no se sabe o sea, no, hasta dónde llega, hasta dónde podemos llegar. Y, eh, y además, pues bueno, nos va a ayudar, hay que aprovechar todo eso, todas esas ventajas que nos dice quiénes son a los que les interesa el contenido. Y pues bueno, eso sería, eso sería todo, anímense todos y, y pues bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, cuando gusten, un placer la verdad estar aquí con, eh, con ustedes, bueno, con, contigo maestro Pedro que no tenía el gusto de conocerte, eh, me agrada mucho también que esté la presencia ¿no? de, en este programa de Noches de Censos y pues bueno, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Hoy. Muchos saludos a todos. Gracias, contadora, y pues nos despedimos, eh, nos vemos el próximo miércoles, ya saben, en su programa Noches de Census. Hasta la próxima.